Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en el presente vídeo vamos a proceder al estudio de las nóminas de los funcionarios, ¿vale? En cuanto a las nóminas y la aplicación o la legislación aplicable, tenemos que ir en primer término al Real Decreto Legislativo 5/2015, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Pero, como bien sabéis, este Real Decreto Legislativo 5/2015 se han visto derogados por la disposición final cuarta, se han visto derogados el capítulo 2 y capítulo 3, con excepción del artículo 25.2 que hace mención a los trienios de los funcionarios interinos. ¿Vale? Entonces, en concreto, hasta que se editen las normas de desarrollo de la función pública, debemos ir, en todo caso, a la ley 30 84 de medidas para la reforma de la función pública. En concreto, aplicaremos los artículos 23 y 24. ¿vale? En cuanto a las retribuciones de los funcionarios... Tenemos que tener en cuenta lo que denominamos retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Dentro de las retribuciones básicas se establece el sueldo, trienios y pagas Extraordinarias. ¿Vale? En cuanto a las retribuciones complementarias, tenemos en concreto el complemento de destino, complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. En el ámbito de instituciones penitenciarias hay un complemento que se llama también complemento personal. que Este se regula en el Real Decreto 89-2001, que es el que eh, se aplica a los funcionarios que se en, en encuentran actualmente en segunda actividad. ¿Vale? Ese complemento personal es una retribución que se, o una, un complemento que se va a aplicar eh, a los funcionarios que pasan a segunda actividad por haber desempeñado durante 25 años servicios en V1 o durante 30 años en, v, en V2, siempre y cuando los últimos 5 años hayan sido de forma ininterrumpida. Y lo que se paga en este complemento personal es la diferencia entre el complemento específico del puesto de origen que estaban desempeñando... La diferencia que va con respecto al puesto que van a desempeñar en segunda actividad. ¿vale? Bueno, las cuantías de los sueldos de cada uno de los funcionarios se determinan en la ley eh, anual de presupuestos. ¿vale? En este caso, la administración no puede manipular, no puede modificar ese sueldo asignado a cada uno del grupo o subgrupo al que pertenezca el funcionario. ¿vale? Sabéis que los grupos serían... Dentro del grupo A sería A1, A2, grupo B, C1 y C2. ¿vale? Anualmente se determina el sueldo de cada uno de los grupos o subgrupos. Los trienios por tres años efectivos en el cuerpo en el que esté desempeñando o en el que haya adquirido ese derecho. ¿vale? Es decir... El trienio, cuando consigue los tres años... ...o cuando lleva desempeñando el puesto de trabajo como funcionario durante tres años... ...le da derecho a un trienio que es periódico en su devengo. ¿vale? Estos trienios se van a abonar... ...en función del grupo, su grupo al que pertenezca... ...en la fecha en la que cumpla los tres años. Cuando un funcionario está en prácticas... ...el periodo de prácticas sí que computa a efectos de trienios, ¿vale? Puede darse el caso que yo completo un trienio... ...estando en prácticas y que eh, esas prácticas como funcionario... ...imaginaos que yo soy del C1, apruebo el A2, compl eh, completo el trienio en el A2... ...y mientras estoy en ese A2 estoy en prácticas. Yo ahí lo que tendría que hacer es solicitar... Eh, ...ese trienio se me va a aplicar, inicialmente lo cobraré por el C1... Pero después, el diferencial que va de todo el tiempo que he estado desempeñando en prácticas ese, ese desempeñando el puesto de trabajo en el subgrupo A2, lo tendré que solicitar a posteriori que me eh, reintegren o que me apliquen ese trienio por el subgrupo A2. ¿vale? Las pagas extraordinarias serán dos y se devengarán en los meses de junio y de diciembre con efectos desde el, la de junio. Se tomará como referencia los días que van desde el 1 de diciembre al 31 de mayo y la paga de diciembre se tendrá en cuenta desde el 1 de junio a 30 de noviembre. ¿vale? bueno Antes hablábamos que en los sueldos y trienios la ley de presupuesto determina una cuantía en función del grupo o subgrupo al que pertenezcamos. Y en las pagas extraordinarias pasa algo similar, pero esta cuantía es reducida, tanto en el sueldo como en cuanto a los trienios, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a las retribuciones básicas, en cuanto a las retribuciones complementarias, complemento de destino, en función del nivel del puesto que estoy desempeñando, ¿vale? Los puestos se distribuyen en 30 niveles. Sabéis que por el desempeño de un puesto de un determinado nivel durante dos años o tres de forma interrumpida, adquiero un grado personal que me va a permitir después, aunque desempeñe puestos de nivel inferior, cobrar por el grado personal que tengo consolidado. ¿vale? El grado necesito dos años de forma continuada o tres de forma interrumpida vale para adquirir un grado personal para consolidar el grado personal yo hasta que soy funcionario de carrera no eh, y transcurre esos dos años o tres de forma interrumpida no adquiero un grado personal vale. el complemento específico en este caso en concreto lo que se va a, a valorar aquí es las características especiales de ese puesto que estoy desempeñando, ¿vale? La nocturnidad, no trabajar a turnos, eh, las características especiales del puesto que desempeño, etc. Habrá puestos que tienen mayor dificultad que otros, entonces eh, llevan eh, de por sí un específico más elevado, ¿vale? Se me olvidó previamente hablar en cuanto a las eh, retribuciones, eh, las pagas extraordinarias. No comenté qué es lo que incluye. Vale, las pagas extraordinarias veíamos que se devengan en los meses de junio y diciembre con efecto o retroactivo desde las fechas del 1 de diciembre al 30 de mayo o 31 de mayo o de 1 de junio a 30 de noviembre. ¿Qué se incluyen las pagas extraordinarias? Se va a incluir sueldo más trienios, los trienios ya sea del cuerpo al que pertenezco, más todos aquellos que eh, tenga de la Administración, o haber prestado servicios en el sector público previamente, y aparte de esto, más complemento de destino. ¿Vale? ¿Sí? Una mensualidad de sueldo y trienios reducida, ¿vale? Esa mensualidad reducida más... ...el complemento de destino. Cuando hacemos mención al complemento específico... ...el complemento específico se devenga en 14 pagas iguales. ¿Vale? En esta paga extra... ...a mí me van a pagar una eh, parte de, esa, eh, de ese complemento específico... ...dentro de la paga extra. ¿Vale? Pero si a mí me preguntasen una pregunta tipo test o tuviera que hacer un supuesto de nóminas que se incluye en esa paga extraordinaria, tenemos que hablar solo de sueldo, una eh, mensualidad de, eh, del sueldo, una de trienios, más el complemento de destino, y en cuanto al complemento específico, no se incluye dentro de la paga extraordinaria. Aunque yo la perciba o, percibía, o perciba esa paga por, eh, por este eh, tipo de complemento, no se incluye dentro de esto que vemos aquí. ¿vale? Entonces, Imaginaos que yo desempeño un puesto que tiene un específico de 14.000 euros. Pues a este sueldo que tengo aquí, imaginaos que tengo aquí 1.500 euros más los 1.000 euros de la paga que le corresponde al complemento específico. ¿Vale? El complemento de productividad lo que va a valorar es la especial dedicación, el interés... ¿Vale? en el puesto que yo desempeño. Este, el, este complemento de productividad, en numerosas ocasiones pes, pensamos que es un derecho que tengo adquirido y que me lo tienen que pagar de forma periódica. ¿vale? Es un complemento personal. Dentro de instituciones penitenciarias determina las cuantías en, las en la relación de puestos de trabajo a percibir. En los distintos puestos lo determina la Secretaría General, es decir habrá puestos que tienen una productividad superior a otros en función de la dedicación el interés del funcionario y demás circunstancias a tener en cuenta la gratificación por servicios extraordinarios lo que se va a valorar aquí es las jornadas prestadas fuera del horario normal vale es decir esas gratificaciones se pagarán cuando hagamos pues una jornada mayores nosotros tenemos una instrucción que data del año 2019 que regula estas gratificaciones cuando un funcionario, pues por ejemplo, por necesidades del servicio, se le llame para que haga pues, una jornada doble o que supla a un compañero por carencia o por ausencia de personal. ¿vale? Esto en cuanto un poco a la, a la estructura de estas eh, de, de la confección de las nóminas, lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver tres fechas o fechas fundamentales a la hora de, de toda la gestión, ¿sabéis que en cuanto al a este gasto, los directores tienen delegadas las competencias de todas las fases contables, la de OK, en materia de personal. Sabéis que en materia de personal se imputa siempre al capítulo 1. Está delegado en los directores de los centros penitenciarios, en este caso. ¿vale? Eh, en cuanto a las nóminas, la fecha que vamos a tener en cuenta es siempre el primer día hábil del mes. Vale, la situación administrativa en la que se encuentra el funcionario a primer día hábil del mes. ¿vale? Si yo estoy en servicio activo a día 1, pues se tendrá en cuenta esa situación a primer día hábil. El cierre de la nómina, tomamos como referencia siempre el, el día 5 de cada mes. ¿vale? A esta fecha tiene que estar cerrada la nómina. ¿Qué hacemos una vez se, se procede al cierre de la nómina? ...se envía a la IGAE a través de la intervención territorial del Estado para la fiscalización de la nómina. Una copia de la nómina queda en el centro y la otra se la envía a la intervención territorial para su fiscalización. ¿vale? ¿Cuál es la fecha que tenemos en cuenta aquí? El día 7 de cada mes. Una vez devueltas las nóminas y fiscalizadas, el habilitado de cada centro, recibirá del tesoro público normalmente cinco días antes de que acabe el mes el importe de las nóminas. ¿Y qué importe va a recibir el habilitado en cada centro? Tenemos que diferenciar tres tipos de importe. El íntegro líquido y neto. El tesoro público remite el importe líquido. ¿Y qué se incluye en el importe líquido? Pues el importe íntegro o bruto de la nómina menos las deducciones formalizables. ¿Cuáles son las deducciones formalizables? El reintegro de anticipos, MUFACE, eh, el IRPF... vale. Todo eso pasan a ser deducciones formalizables. ¿Qué significa que son formalizables? Que hay un ingreso. El Estado tiene un gasto que corresponde al importe bruto, el gasto de todas las nóminas de los funcionarios, y tiene un ingreso por cada uno de los, de los funcionarios, que son estas... Eh, deducciones formalizables, que se ingresan en formalización, ¿vale? ¿Este importe líquido es lo que va a cobrar el funcionario? No, ¿vale? A este importe líquido, el habilitado después individualmente a cada funcionario y desde el año 2019, tiene que ingresar el régimen general de la seguridad social de cada uno de los funcionarios en la seguridad social y, aparte, pues... ...todas las eh, retenciones judiciales que tenga y si tiene eh, puesto en la nómina la cuota sindical... ...pues la afiliación al sindicato en cuestión ingresaría esa parte, ¿vale? Lo que se le, eh, para concretar, lo que transfiere el tesoro público al habilitado es el importe líquido. Tened en cuenta que desde el año 2019 el régimen general de la seguridad social pasó a ser deducción no formalizable, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el habilitado tiene que ir ingresando las cuantías de la suerte social de los empleados públicos que tengan en el centro. ¿vale? Asimismo tendrá que hacer las transferencias, ordenar las transferencias de las retenciones judiciales de aquellos funcionarios que lo tengan eh, impuesto nómina y de las cuotas sindicales. La diferencia entre líquido y neto son las deducciones forma no formalizables, ¿vale? lo que veíamos ahí. Para concretar un poco, el importe íntegro es el importe bruto. El importe líquido es el bruto o líquido menos las deducciones formalizables. Y el importe neto es el importe íntegro menos las deducciones no formalizables. Quedaros siempre con que el Estado tiene un ingreso... Y un gasto ¿vale? el gasto es el gasto de las de personal de todos los empleados públicos es importe bruto de la nómina pero de cada empleado público va a tener también un ingreso que se corresponde a esas deducciones formalizables ¿vale? bueno en próximos vídeos ahondaremos un poco más en toda esta materia de las nóminas pero era una pequeña introducción para que tengáis claro todo o para que eh, daros esas pequeñas pinceladas en, en relación a ello. ¿vale? Nada, si os ha gustado el vídeo os agradecería que lo compartieseis en redes sociales, que le deis al me gusta y si tenéis cualquier duda comentadlo e intentaré aclararlo. Vale, un saludo, eh, chao chao, me despido y que tengáis buen día.